Y ya que terminamos Pues como la exploración Decidimos dejar dos cámaras grabando Y todos nos fuimos Entonces mientras estábamos Acomodando y saliendo Ocurrió esto de aquí Esta es la primera vez que voy a ver las grabaciones que se hicieron por la noche, así que vamos a ver qué tal. Se escucha como si alguien estuviera caminando, ¿no? Y moviendo un montón de cosas. I <laughs> Este fue cuando nos fuimos y dejamos las cámaras y no había nada alrededor, realmente no hay nada y no se escucha nada. Algo muy impresionante que nos llamaba mucho la atención era que mientras estábamos adentro no se escuchaba nada de afuera y si estábamos en cuartos diferentes no nos escuchábamos para nada, entonces se me hace raro que se escuchen tantos ruidos porque no se escuchaba nada de, de afuera, entonces pues eso es totalmente lo que pasa adentro. Así que vamos a ver. Pero bueno. Yo no me había fijado que brinco, a mí la verdad no, no me dio miedo, pero sí me sorprendió que pasara. Y fue justo lo que estábamos diciendo de, de, de los casquillos de las balas que se escucharon varias veces, pero en esta... Justo yo había comentado, escuchamos una vez y muy leve, entonces yo comenté, avienta nosotras otra, pero así como de juego y en eso ocurre. Y fue la más fuerte que nos aventan. Ya que regresamos a recoger las cámaras de que las dejamos solas, decidimos dar otra vuelta, por si acaso, ¿no? Sí, cabe aclarar que no había ninguna niña, ¿verdad? Con nosotros. Sí. Entonces, me gustaría que si ustedes vieron algo y nosotros no lo, no lo vimos o no lo resaltamos como para que ustedes lo vieran, lo pusieran en los comentarios para anotarlo, si tienen el minuto exacto para ir a ver. Y pues espero que les haya gustado mucho esta exploración. Hicimos un buen trabajo. <risa> espero. Espero. <risa> Y nos estamos viendo en el siguiente. Si les gusta, ya saben, regalarme un like en lo que fue toda esta serie de videos para yo saber qué les gusta y pues ver a qué otro lugar podemos ir. Así que, muchas gracias. Y nos vemos. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver La Hacienda? Eh, esperen, pausa, no sé, no había pensado. Cuando entraste, ¿cómo te sentiste? Estoy pensando. ¿Cómo nos sentimos? Okay, ahí está. Estoy en la pared. Ah, perdón. Ahorita que nos salgamos, la prendo ya. Y además, cuando entramos a la, en un cuarto, había un closet de estos pegados, pues, ¿eso digo? ¿Porque <risa> <risa> <risa> ¿no? pero Los maíces comidos, ya no sé si sí si, o si no. <risa> Las piedras, pero. Hay como mucha basura de esta. Como maíces comidos, creo. Y comentabas que había un cuarto dentro de un closet. Bajados. ¿Bajaste? <risa> pero, ¿no? <¿Sinco> de <risa> pero al final sí bajamos. Y sí, vimos lo que había ahí escondido. ¿No? se te... ve ¿Sí algo escondido? No. no. Los mares escondidos. Los mares escondidos. <risa> y, al... <risa> y al final... ¿Se habrá visto que me dieron un trancazo? Creo que sí. ¡Auch! <risa> con cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se sentía raro ahí abajo, ¿no? Y se sentía raro allá abajo Y se sentía raro allá abajo Ay, se sentía Escuchas quizás todo, así que <risa> lo todo. Como que te estaban viendo desde una ventana que estaba allá arriba. Ya. Yeah. <risa> <¿Qué> corte. <risa>